¿Quién podía imaginar que Paper Mario de Origami King llegaría en el 2020? Su fecha de salida es el 17 de junio, pero ¿de dónde salió esto? ¿Cómo fue que Nintendo se lo sacó de la manga? ¿En qué momento lo desarrollaron? ¿Por qué el rey del origami? ¿Qué personajes aparecen? Paper Mario de Origami King, ese es el tema que estaré desarrollando hoy, además si te quedas conmigo haremos un breve repaso de los predecesores, los juegos que dieron vida y afianzaron la serie de Paper Mario, si esto te interesa te invito a que te quedes hasta el final, como respeto y agradezco tu valiosísimo tiempo, empecemos de una vez. ¿Qué se sabe de Paper Mario hasta este momento? Sabemos que su fecha de salida es el 17 de junio del 2020. Estará evidentemente disponible en la Nintendo eShop. Y si quieres hacerte con este juego en su formato físico, una buena opción es comprarlo a través de Amazon. Te dejaré un enlace directo en la descripción para que puedas revisarlo, preordenarlo y comprarlo en su debido momento si así lo prefieres. Paper Mario de Origami King tendrá un peso de 6.5 gigas. Estará disponible en 8 lenguajes, entre los que encontramos español, inglés, japonés, francés y más. Este juego de género de acción aventura está clasificado para todo el mundo, o sea, pueden jugarlo niños, adultos y todos lo pueden disfrutar tranquilamente, ya sea en modo televisor, en modo tabletop o en modo portátil. ¿Qué más? ¿Cuál es su precio? Tendrá un costo de 60 dólares y su equivalente en euros. Pero, ¿qué ofrece Paper Mario de Origami King? ¿Por qué debería comprarlo? ¿Merece la pena? Exploremos juntos un poco de qué trata para responder a estas preguntas aprovechando el tráiler y el gameplay mostrado por la propia Nintendo. Además de información disponible en su sitio oficial, todos los enlaces en la descripción. Paper Mario de Origami King. El reino ha sido devastado por una amenaza de origami. Mario y su nueva compañera Olivia, lucharán contra soldados plegados en compañía de aliados imprevisibles como Bowser y los Toads. Bajo esa premisa, el juego promete una experiencia única donde ocurre lo siguiente. Mario y Luigi reciben una invitación de la princesa Peach para asistir a un festival de origami y se apresuran a la ciudad Toad, pero algo anda mal. Después de investigar la ciudad misteriosamente vacía, el dúo se encuentra una temible y doblada princesa Peach. ¡Oh no! Ha sido convertida en origami por el rey Oli, gobernante del reino origami. Con cinco serpentinas gigantes bajo su control, el rey Oli ata el castillo de la princesa Peach y lo transporta a una montaña distante, como parte de un plan para rehacer el mundo. En su viaje para liberar el castillo de Peach, y reparar el paisaje de papel devastado, Mario se encuentra a Olivia, la hermana del rey Oli, y los dos unen fuerzas para detener el ataque de origami de Oli, incluso Bowser, es víctima del complot de Oli cuando sus secuaces se convierten en soldados plegados de origami, y traicionan a su rey Koopa, obligándolo a aliarse con Mario y Olivia. Uff, no sé tú, pero esto me suena bastante bien. Soldados plegados en batallas basadas en anillos que nos desafían a alinear estratégicamente a los enemigos para maximizar el daño. Fuera de la batalla, Mario puede utilizar la habilidad de extender el brazo de mil brazos en lugares específicos para interactuar con el paisaje, para tirar, golpear y mucho más. Nintendo nos hace una invitación muy directa. Únete a Mario, Olivia y sus compañeros en un viaje cargado de risa, emociones y sobre todo mucho pero mucho pegamento. Aprovecho para invitarte a suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho. Noto que te encantan los videojuegos, vienen videos muy interesantes y quisiera seguir compartiendo contigo. Tu existencia es muy importante y que nadie te diga lo contrario. El videojuego será exclusivo de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite. Si quieres disfrutarlo, este es un buen momento para unirte a la familia de Nintendo. ¿De dónde salió la idea de un nuevo Paper Mario? ¿Cómo es que nadie sabía de este juego? Quizás sea tiempo de recordar aquellos juegos que dieron vida y afianzaron lo que hoy es la franquicia de Paper Mario. ¿Ready? Retrocedamos en el tiempo hasta el cambio de milenio. Paper Mario Paper Mario es el primer juego de esta serie que salió para la Nintendo 64 en el año 2000. En este primer juego Mario y Luigi recibieron la invitación de Peach para que ambos fueran al castillo. Había una reunión de todos los personajes del reino champiñón. Los dos bigotones llegan, conversan con la gente. En eso a Mario se le ocurre visitar a la princesa Peach y ahí sucede lo inesperado. Así inicia esta aventura donde Mario tiene la misión de reunir las siete estrellas dispersas en el reino champiñón con la ayuda de distintos personajes. Este Mario Papelitos sería la punta de lanza para toda una serie de videojuegos que hasta este momento se compone de seis entregas. Después del Paper Mario de Nintendo 64 vinieron sus secuelas. Paper Mario The Thousand Year Door. Aquí entramos al misterio de la puerta milenaria. Motivado por una carta que le envió la princesa Peach, Mario se encamina valiente a encontrarse con ella, pero cuando llega al lugar, se da cuenta de que la princesa no está y que la cosa está medio rara. Mario se lanza a la aventura en la búsqueda de la princesa, donde como es de esperarse, será apoyado por varios personajes. Este juego tiene un estilo dramático, muy particular. Y terminó afianzando aún más la franquicia, esta vez para la Nintendo Gamecube, por allá en el año 2004. Unos añitos más tarde, llegaría una nueva entrega para la exitosísima Nintendo Wii. Super Paper Mario Empieza con un personaje llamado Conde Cenizo, cuya intención es ver el universo siendo succionado por un enorme agujero negro y tiene la gran idea de utilizar a Bowser y a la princesa Peach para lograr su objetivo. A causa de esta loca idea, Mario se ve envuelto en una nueva aventura donde debe encontrar 8 corazones puros para salvar el día. Al inicio parece que Mario va solo, pero poco a poco van apareciendo otros personajes que lo ayudan en su faena. También están los pixelitos que le dan distintas habilidades a los protagonistas, por ejemplo, quitar maleficios, hacer que el personaje salte y caiga con fuerza, que avance más rápido, entre otras cosas. Ahora que Paper Mario de Origami King llega a la Nintendo Switch, es válido mencionar que no será la primera vez que esta franquicia puede disfrutarse en una consola portátil, como en la Nintendo Switch Lite. Ya existe un precedente en la Nintendo 3DS, eso fue en el año 2012 con Paper Mario Sticker Star. Aquí de pronto se asemeja un poco a un Zelda, ya que en esta entrega nos acompaña una hada llamada Tina. Bowser secuestró las seis pegatinas reales, por lo que ella se ve envuelta en una aventura para ir a buscarlas. En este juego hubo cambios curiosos, se dejaron de lado elementos RPG y el equipo se centró a seguir las características de los juegos portátiles que podían jugarse poco a poco en pequeñas partes. Sea como fuere la franquicia de Paper Mario continuó creciendo y una nueva entrega saldría para una consola de sobremesa, esta sería Paper Mario Color Splash. La aventura más colorida nunca antes vista llegaría a la Wii U en el año 2016. En esta entrega, la princesa Peach recibe por correo un tow de papel descolorido. Mario zarpa hacia la isla Prisma, ya que dicha isla está perdiendo todo su color. Allí conoce a Baldo, quien la acompañará a lo largo de la aventura y conseguirá la herramienta Martillo Pintor. Con esta herramienta podrá devolver el color al mundo y encontrar al autor detrás de la descoloración. De aquí saltamos al 2020 donde The Origami King hizo su aparición. Interesante, ¿verdad? ¿Has jugado todos los Paper Mario? Déjame saber cuál es tu favorito en la caja de comentarios. Es momento de compartirte mi opinión sobre el juego. Si no te has suscrito me ayudarías bastante activando la campanita y dejando un like si te ha gustado lo que hemos visto hasta este momento. Seguimos, porque el tiempo apremia. A simple vista, el juego tiene una estética hermosa en el estilo de los Paper Mario. Su argumento es muy llamativo, mientras lo narraba no pude evitar quedar atrapado y tener ganas de saber qué iba a pasar. Pero sobre todo, el tema de la jugabilidad es algo que me intriga mucho. ¿Cómo es este tema de los mil brazos? ¿Las batallas son tan buenas? ¿Es divertido realmente? Esto solo el tiempo lo dirá, pero a juzgar por las entregas anteriores, Paper Mario de Origami King parece ser una apuesta segura donde la diversión es prácticamente un hecho si eres parte del fandom o si buscas algo distinto a lo que sueles jugar habitualmente. ¿Merece la pena? Personalmente, creo que sí. Sí, porque todo lo que tiene que ver con Mario suele resultar bien y porque estoy seguro que Nintendo no se arriesgaría a perder jugadores en una época donde la nueva generación está haciendo toda una realidad de la mano de PlayStation y Microsoft con sus respectivas PlayStation 5 y Xbox Series X. Sin olvidar a los PC Gamers, que por cierto últimamente reciben muchísimos juegos gratis por doquier. ¡Wow! Es un día excelente para disfrutar de los videojuegos, hay una cosa de la que pocos hablan ya sea porque no se atreven o porque sus contratos no se los permiten, pero aquí te lo comento sin pelos en la lengua, no te lo pierdas.